Hemos puesto fin a una terrible etapa donde la vulneración de los derechos de los presos y presas, pero también, sobre todo, de sus familias, ha sido el objetivo más represivo que hemos sufrido. Pero esto solo ha sido una etapa alcanzada, una etapa nada más. Y ahora tenemos por delante más etapas que conseguir, más etapas que desarrollar. Quienes ahora se encuentran en dueñas, en mansilla... Madrid, Villabona, Logroño, Santoña, tienen que estar aquí. Hay que traerlos aquí porque tienen derecho a estar aquí. Porque la normativa penitenciaria dice que tienen que estar cerca de sus casas y porque además tienen derecho a que esa nueva política penitenciaria que se está anunciando desde las instituciones vascas que se va a aplicar al conjunto de los presos y presas que estén en las cárceles vascas, también se tiene que aplicar a los presos y presas que hoy están fuera de la comunidad autónoma del País Vasco. Por eso hay que traerlos aquí. Comenzamos a sonreír, claro que comenzamos a sonreír, pero no caigamos en la autocomplacencia. Aquí no termina nada. Ahora nos toca apretar más, ahora nos toca empujar más ...y sobre todo nos toca también mirar el futuro con esperanza. Y este trabajo lo tenemos que hacer entre todos. Por supuesto, las instituciones vascas se tienen que implicar de lleno en esto. Los partidos políticos, los sindicatos, pero sobre todo la sociedad civil. Porque estamos hablando de derechos, estamos hablando de derechos humanos... ...y junto al fin del alejamiento tenemos por delante poner fin... ...a esta política penitenciaria de excepción... Terminar con el bloqueo que supone, como decía Ignacio Nusquera, el que se sigan manteniendo la práctica totalidad de los presos en segundo grado penitenciario. Para terminar con el bloqueo que supone que los permisos que son concedidos por las juntas de tratamiento son paralizados por algunos jueces. Hoy nuestra gran, nuestro gran reto, por decirlo de alguna forma, nuestro mayor inconveniente en estos momentos es una vez más esa justicia, politizada y prevaricadora que impide avanzar hacia una situación de normalizar. Tenemos que poner fin en definitiva también a leyes injustas, aquellas que a un número muy importante de presos y presas han condenado hasta 40 años de prisión efectiva. Hay que derogar este tipo de leyes y tenemos que poner fin también al no cómputo de penas de aquellos años y años que se han cumplido en cárceles francesas y que al llegar a las cárceles españolas se deniega de tener en cuenta ese tiempo cumplido. En definitiva, y termino, tenemos que poner fin a tanta revancha, tenemos que poner fin a ese impedimento que algunos intentan poner por delante para que no avancemos. Solo así podrán los presos y presas vascos... Recorrer el camino de regreso a casa. Echera Videan, sigamos pedaleando, continuemos andando. Recorramos juntos este camino para poder traer a casa a todos y todas. sabe continuará siendo parte también de la solución. Continuaremos, en definitiva, trabajando en la consecución de estos objetivos. Y Ibilian, y echera covidean. Lorto que, do, es que